La gloria y el poder en la victoria O sea, el poder y la gloria De la victoria Y hoy vamos a hablar La segunda parte es la posición La posición ¿Cuál es la posición de la cual O en la cual yo debo encontrarme Para poder ganar la victoria, la batalla? Venga conmigo nuevamente Al libro de Juan capítulo 16 Versículo 33 Vamos a recordar algunas de las cosas que tratamos en el seminario anterior Solo para poder Como centrarnos en, en la revelación, ¿Oye? Amén Juan 16, 33. Dice la bendita palabra del Eterno Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Y estamos hablando que nosotros como cristianos tenemos que descubrir, porque lo sabemos, el carácter de Dios en nuestra vida, todo cristiano sabe que debe ser santo, ¿cuántos decimos amén? Todo cristiano sabe que debe orar, amén, todo cristiano sabe que Dios está ahí con él, entonces yo les recordaba, yo les recordaba que si se le predicara la palabra, como muchas personas lo hacen, pues entonces me tocaría decirle a usted que no se preocupara por las cosas que están pasando, que Dios ya había vencido, que todo está bien, que confíe, que tenga fe, que no se preocupe, que ayune y ore, que asista a la iglesia, que lea la palabra, yo no sé cuántas cosas más le puedo decir, ¿verdad? Si sí, habláramos solamente de lo que se enseña normalmente. Pero nuestro Padre Celestial está cansado, escúcheme, que los cristianos tengamos demasiado conocimiento y no lo apliquemos. Pero también está cansado que en la iglesia se predique. Las mismas cosas y se le dé vuelta la palabra y se le dé vuelta la palabra y se le dé vuelta la palabra y no se lleve a la iglesia a un entendimiento y revelación del momento crucial en el cual nos encontramos. mire amado, yo le suplico a usted: reciba esto: si en el mundo todo tiene un costo, y estamos viendo desgraciadamente, desafortunadamente, el costo de tener el presidente que tenemos. Hoy dieron las noticias desafortunadamente que los útiles escolares subieron el 400%. Yo estaba sentado y se me, fue, se me fue el alma, se me fue el ánimo. Yo dije, ¿cómo es posible que en un país tan hermoso como Colombia suceda esto? Pero entonces el Espíritu Santo inmediatamente me exhorta y me grita y me dice, ¿de qué tú estás hecho, Fernando? Inmediatamente me exhortó. Y lo que yo anhelo que usted disierna con esta palabra, descubra quién es usted verdaderamente en Cristo Jesús, Yeshua Hamachia. Porque usted no está para ser vencido. Usted no está para, para que sufra aunque pasemos por tribulaciones. Un cristiano no está para que se muera de un bicho. De una pandemonia, no. Y ya les demostré cómo oramos por más de 320 familias en esta iglesia y ninguno se murió. El cristiano está para que descubra su posición, la posición de la victoria y el poder que conlleva el ganar esa victoria que realmente no nos corresponde ni nos compete a nosotros, sino que nuestro Padre Celestial ya la ganó y la tiene terminada para ti y para mí. Entonces, descubramos cómo realmente es el evangelio de Cristo de Yeshua Hamashiach y cómo es el poder de su palabra y cómo es la manifestación de su reino porque él está molesto repito porque el cristiano desconoce lo que él le ha dado en la cruz del Calvario una cosa es lo que nos otorgó en la cruz del Calvario él se la ganó por ti y por mí y otra más poderosa aún en la Resurrectación en la tumba. Viene a de ser esto el sello de la confirmación de la verdad que Él nos predicó. Entonces, amado, si nuestro Señor y Salvador Resurrectó, ¿cuál es el problema? Que tú y yo estemos en el mundo, pero Quiero llevarlos a este movimiento, miren. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y está hablando de todas las cosas que tú y yo necesitamos para estar en victoria. De todas las cosas que Él ya ganó por nosotros, que tiene el nombre. De todas las cosas que usted y yo necesitamos para ser victoriosos, no para andar en derrota. Y dice una afirmación que me, que me conmueve, dice para que en mí tengáis paz y cuando nosotros descubrimos y no me voy a ir a los términos griegos porque realmente sobran ahora, pero cuando nosotros descubrimos la metanoia que tiene esto, o sea la santidad que tiene esta palabra, la purificación de la verdad, quiere decir que en Yeshua Hamashiach, en Cristo Jesús tendremos paz, Por favor tenga eso en cuenta, tenga eso en mente para continuar leyendo el verso y podernos meter, entronizar dentro de esta revelación. Mire esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya les enseñé todas estas características, yo he vencido al mundo. Así que cuando dice en la primera parte que en él tendremos paz, ¿sabe de qué está hablando? De la posición de él. pero está demostrando nuestra posición. Mire qué bonito. En otras palabras, está diciendo, tú vas a sufrir en el mundo, pero en mí tendréis paz. Luego afirma. Yo les he hablado todas estas cosas para que disfruten mi paz. Mi, en mí, no en ti ni en ni en la iglesia, ni en el pastor, no, no en ti, escuche, no en tu casa, no en lo que tú crees, no en lo que tú eres, es en lo que Él es, en lo que Él nos ganó, en lo que Él nos bendijo para nosotros. En otras palabras se está diciendo es que si tenemos, de una relación es lo que está hablando aquí, de una comunidad, él está hablando que Él se encuentra en un lugar donde nosotros podemos llegar fácilmente. No, no, creo que me quedé solo acá en la iglesia. Pero ¿cómo yo puedo entrar en esa comunidad de Dios? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar? Pues repito, es que Él ya lo ganó por mí. Es que estamos viendo a un Dios demasiado lejos y demasiado espiritual no que no sea espiritual por favor me, me explico no me tome a mal mis palabras lo que estoy diciendo es que lo estamos viendo demasiado lejos un Dios lejano un tercer cielo muy muy lejos Sí está muy lejos del tercer cielo pero es que él está tan lejos de nosotros como nuestra posición si yo estoy lejos él va a estar lejos no sé si me estoy explicando pero si yo me acerco a Él, la palabra dice que Él se acerca a mí. Santiago capítulo 4. Escuche esto. Pero si, si Él está tan cerca, míreme, de como yo quiero, yo tengo que ponerme en la posición de Él. No en mi posición. No en mi santidad, en mi metaolla. No, no, no, no. Es en la posición de Él. Apóstol, está Fabiola pensando eh, Perdón, Dios está pensando No, no entiendo, no, no, ¿cómo así? Pero ya le explico mamacita Porque para eso estoy aquí Sí, porque es que pues, No entiendo ni Lo que ocurre Es que en la cruz ¿Usted puede ver la cruz? ¡No! No sea tan espiritual conmigo Usted no puede ver la cruz Pero existió y es real ¿Sí o no? Amén, porque lo enseñé ya en Juan 20, bienaventurado el que cree sin ver, entonces sé que él fue a la cruz, es más puede ver la tumba, yo la he visto, yo he ido a Israel diez veces, sé que es verdad, está vacía, hay un letrero que dice ahí no lo busques aquí porque él resurrectó, sé que es real, usted no puede ver Jerusalén Israel pero existe, allí están esperándonos, vamos para allá, entonces ahí está la diferencia entre un creyente y tú y yo, en que necesito acercarme a él, entonces me pongo en la posición cercana, ¿cuál es la posición cercana? De rodillas, ¿aló? Esa es la posición, es que lo que pasa es que los cristianos no se quieren poner de rodillas y el Señor está molesto con la iglesia porque la iglesia pasa por tribulaciones pero no conoce el gozo de Jesús, no conoce la paz de Jesús. Pasan por aflicciones, pero no conocen la de bendición de todas las cosas. Ahora, no entran en, en esa victoria y no tienen la confianza que está hablando aquí este versículo. En el mundo tendréis aflicción. Eso es inaludible. Tenemos que pasar puentes. ¿Hay alguien aquí? Lo que le hacen falta a Bogotá para eh, estos eh, estancos y estos trancones son puentes, deprimidos, metro, más vías. Eso lo sabemos. ¿Y por qué los políticos no lo hacen? Por ladrones. Bueno, otra cosa. Perdón, me metí en otro asunto. No, mentira, estoy en el asunto. Usted sabe qué tiene que hacer. ¿Y por qué no lo hace entonces? Es que cuando yo invoco su nombre, él viene... Le voy a enseñar algo, estamos acostumbrados a ver, a ver un Dios de lejos, de lejos, lejos, lo consideramos lejano, lecano, lecano, lecano y el diablo ha metido en la mente de muchos cristianos, es que mi oración no la escucha, escucha, escucha, escucha, es que yo no tengo la unción del apóstol, apóstol, apóstol, es que a mí no me oye, oye, oye. no, no es así puede llevar a una revelación, venga conmigo libro de Matillahu, libro de Mateo capítulo 11 verso 28, permítame para mi tranquilidad le hago una concreción de esto, nuestro Señor y Salvador está hablando de una comunión, de una amistad que tú y yo debemos de tener con el levante sus brazos y diga yo soy amigo de Jesús, levanten todos los brazos, yo soy amigo de Yeshua Hamashiach. Jesús es mi Salvador, fue a la cruz por mí Resurrectó por mí, me ama a mí, me perdonó, me salvó. Amén. Así de lejos estás, así de cerca estamos. Entonces, yo puedo disfrutar. ¿Tienes un problema? Míreme, por favor. Yo sé mi posición. Yo sé mi posición. Yo no me puedo mover de mi posición. Viene un problema, yo sé que Él me ama, sé que fue a la cruz por mí, sé que tengo la victoria de esa circunstancia cualquiera que sea, Le iba a decir cualesquiera, cualquiera que sea esa circunstancia, tenga el nombre que tenga, ya fue a la cruz. Dice que confiemos, o sea, todo pasa. Dígale que está a su lado, todo pasa. Todo pasa, otra vez, todo pasa, porque todo pasa y si yo tengo mi posición uy estoy apasionado hoy verdad si yo sé que el Señor me ama si yo sé que debo de estar en su gozo si sé que Él ya venció que debo confiar ¿por qué me preocupo mire amados mire mire por favor le suplico observe esto mire la situación de necesidad económica o mire la necesidad de salud, o mire la necesidad de que un familiar se convierta, a saber lo que usted necesita, yo no sé, Dios sabe. Y diga, gracias Señor, ya, porque todo pasa. A mí una vez me dijo alguien, apóstol, usted tiene carro, usted tiene casa, usted tiene dinero, usted usted no tiene es porque usted no se ha metido en este sabor. A declararlo, a llamarlo, a creerlo. Mire, le dije en Mateo 11:28. ¿Cuál es la diferencia? Preste atención a lo que le voy a decir. ¿Cuál es la diferencia entre decirle Señor, ya lo había enseñado, págame el recibo de la luz, dame para la riendo, dame para el colegio de los niños ahora que subió el 400% a decirle Señor envíame unos 10 millones de dólares ¿cuál es la diferencia? a ver ¿cuál es la diferencia? ¿quieres saber cuál es la diferencia? su posición, su necesidad su posición porque está necesitando 100 mil pesos, 20 mil, 15 mil, 50 mil y está frustrado por esa mala posición, por esa mala postura. Pero si usted se pone en una posición de hijo, de amigo de Jesús, preste atención a lo que le voy a decir. Muchos de mis hijos en la iglesia, yo los he llevado a pasear, hemos paseado mucho. Hemos pasado bueno. ¿Por qué? Porque están conmigo, están a mi lado. Si su padre ve que usted tiene alguna necesidad y usted lo ama, lo respeta, lo honra... ¿Lo va a dejar pasar hambre, necesidad? ¿En qué se glorifica nuestro Padre Eterno? En que un hijo de él esté pidiéndole 50 mil posts para un recibo. Pero si ese hijo le dice, papá, te amo. No eres mi amor. Me estabas haciendo falta, Señor. Ay, el diablo quiere asustarme con unos 50 mil posts de un recibo. ¿Sabes qué quiero? Regálame unos 10 millones de posts para humillar al diablo, Señor. ¿Usted qué cree que Dios hace? Diga mi posición, mi autoridad, mi bendición, mi gozo, mi paz, mi Dios. Ahí está la diferencia. Venga conmigo. Libro de Matillahu, capítulo 11, verso 28. wow, Ahí está, le voy a enseñar algo que usted ha leído muchas veces. Que usted lo machuca, lo mastica, lo... Le voy a revelar por qué no lo recibe. Wow. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo quiero que toda la iglesia lo lea conmigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si alguna vez ha leído ese verso, de verdad, levante la mano a los que lo hemos leído. Bájela, levante la mano a los que se lo saben. Levante la mano a los que lo parafrasean, así no se lo sepan. Aleluya, gracias, José, por tu volvámoslo a leer, tercera vez. Usted sabe por qué había tres. En la cruz fueron tres clavos. Preste atención a eso. Tres sujeciones a la cruz. Lea conmigo. Uno, dos y tres. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Usted, a ver, hablemos como el predicador normal, ay hermanos, venga Jesús que Dios lo va a hacer descansar, en Jesús usted encontrará descanso, no importa si tiene problemas, no importa si está cansado, venga Jesús y Él lo va a hacer descansar. Porque en Jesús usted encontrará descanso Porque si usted cree la palabra Usted va a descansar No importa si tiene mucho trabajo Y trabaja 25 horas al día Venga Jesús y Él lo va a hacer descansar Mentiroso Mentiroso Mercachifle Porque eso sí dice la palabra Pero eso no es lo que el Señor quiere que usted aprenda Usted sabe que está diciendo la palabra Pero Tenga eso ahí en cuenta. Déjeme leer el verso siguiente. Mire, esto me abruma. Es como si estuviera en un tinglado de bots y cogiera un eh, eh, Tyson y ¡pam! En la cara y, ¡oh! y me tira la lona ya. Y me levanta con su mano y me da el otro. Mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo que si estoy trabajado y cansado? me lleva a que me ponga su yugo, ¿sabes lo que es un yugo? ya les enseñé hace tiempo que era un yugo no tiene ni cinco que ver con lo que está hablando, supuestamente no, Perdóneme que estoy hablando estilo pastor ¿cierto? Ah. y amado si tiene fe va a descansar y si lee palabra va a descansar y si viene a Jesús va a descansar, Sí, todo eso que le acabo de decir es verdad, pero eso es una mercantería, eso es un una tienda de abastos y Dios no quiere eso amado, volvámonos a la palabra, mire lo que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dígame quién puede ir a un señor en un lugar que tiene una posición muy especial, si está sudado, si está trabajado, si está cansado no llega no le ha ocurrido, a mí me ha pasado, hay momentos en que por ejemplo hoy estuve haciendo ejercicio y en, el, en los últimos 10, 15 minutos, ah, no puedo más, ya no quiero más, es que no quiero más y no quise más porque no podía más y qué tal que a alguien se le hubiera ocurrido, hubiera venido un ángel y me hubiese dicho Fernandito ¿Cómo te parece que nuestro Señor Jesús está a 100 kilómetros y te está llamando y tienes que irte en la bicicleta? Le digo ángel, Dios te siga bendiciendo, te amo, pero me llevan el espíritu porque tengo la lengua en el pavimento. No puedo un pedalazo más, no puedo más. Porque he llevado un montón de meses sin hacer deporte. ¿Sabe de qué está hablando? ¿Usted quiere saber? Venid a mí todos. ¿A dónde? ¿A dónde? Primero a un lugar que conocemos, segundo los que lo conocen, tercero los que van a ser recibido, recibidos, cuarto los que tienen acceso, quinto los que tienen gracia para entrar a ese lugar. Así que Dios está hablando aquí que si usted tiene una tribulación, si usted está exánime, si usted está muy mal, usted tiene que tener primero que toda la gracia de él. La amistad con Él, saber dónde se encuentra Él, acercarse a Él de la manera correcta como te acabo de decir y cuando tú te acerques a Él, no importa la circunstancia ni la situación, Él te va a dar de Él. Porque la única forma en que yo puedo descansar humanamente es tirándome en una cama o tirándome en el piso, porque no puedo más. No hay otra forma, pero a la forma de Él, a la manera de él, al parecer de él, ¿es diferente? ¿Cómo se siente ahora que ha escuchado unos minutos de esta palabra? ¿Si ¿Sí se siente diferente? Se tiene que sentir diferente, si no estaríamos en el lugar equivocado. Cuando yo decido, míreme, como lo enseñé en el seminario anterior, tomar la decisión, y perdóneme redundo, cuando yo decido que he tomado mi decisión, cuando yo decido dar un paso hacia su presencia, inmediatamente esa decisión hace que mi cuerpo descanse, inmediatamente mi alma se sobrepone a un lugar sobrenatural, se acerca al cielo, es instantáneo, es inmediato, es la gracia de Dios, usted tomó la decisión de venir, usted sabía que Dios aquí le iba a dar algo, Inmediatamente usted se pone en marcha, usted comienza a romper como el mundo marcha Cuando yo tomo la decisión inmediatamente rompo el status quo humano y carnal Es que si la carne no quiere congregarse la obligo a esa infeliz Es que si la carne no quiere obedecer la crucifico para que afine Es que mire amado preste atención a lo que estoy hablando Porque cuando dice que llevan mi yugo, aleluya aquí está diciendo Vuelvas en esclavos míos, reciban mi esclavitud, reciban mi yugo, es que el yugo es la imposibilidad, míreme, yo les mostraba hace, hace un tiempo cómo es el yugo, que es una base de madera que se pone en el cuello, que imposibilita al animal o al, o el esclavo, no puede mirar ni a la izquierda, no puede mirar ni a la derecha, solo puede mirar al frente y ni siquiera puede enderezarse. Y me está diciendo que me va a hacer descansar y me pone su yogo, lo que le está diciendo míreme, un clavo, otro clavo y otro clavo, quedamos crucificados, ¿sabe qué ocurre? Imagínese un segundo que usted y yo estuviéramos crucificados, heridos, exánimes, ¿sabe qué ocurre en la cruz? Cada movimiento causa dolor, sufrimiento, fatiga, imposibilidad de respirar, dolor. Entonces lo que está diciendo aquí mi señor, no es que se ponga un yugo de vaca, no, es que se meta en su cuerpo y se quede quietico esperando el golpe. Se lo digo de manera coloquial. ¿Lo recibe? Mire, es que esto es lo que dice la palabra. Porque un yugo me imposibilita a mí pero sería muy malo Jesús que me, tras de que estoy bien cansado, tras de que estoy bien llevado, bien sacrificado, estoy exánime, conturbado y me va a poner un yugo para que ni siquiera pueda descansar y sufra más, Dios no es malo, me está diciendo ven a la cruz, quédate quieto conmigo, no vas a sufrir porque yo ya sufrí, vas a vencer porque yo ya vencí, ahora ven a la tumba, recibe la resurrectación porque yo ya resurrecté, porque yo te voy a dar descanso y gozo, porque conmigo no vas a perder, ¿Cuántos decimos amén a eso, pero pare ahí un momento, nuestro Padre Celestial está adolorido, porque muchos cristianos tienen mucha palabra de bendición, y una palabra vindicatoria, una palabra de poder, de autoridad, una palabra de descanso, una palabra de gloria y una palabra de victoria, pero jamás la usan cuando están metidos en el mundo y en la aflicción. Yo he visto cristianos, mire, de hecho me, me pasó hoy, oro por una persona, la bendigo, la empodero y me llama al rato, ay pastor, ¿y entonces qué hago? Como yo soy un pastor de verdad y estoy cambiando, le dije, hija, le voy a suplicar un favor, haga lo que le acabo de orar. Descansó. Ay, sí, me siento bien. Yo, ay, ¿por qué le estoy diciendo esto? Ha aterrizado. Hija, le envié un mensaje, ¿verdad? Las citas bíblicas se las envié, ¿verdad? Léalas, cómaselas, créaselas, medítelas, viva por ellas. Y usted va a recibir lo que usted desea. ¿Seguro, pastor? ¿Verdad, pastor? Ahí fue cuando me dieron ganas de pegarme un tiro con un banano. Pero le dije, hija, seguro, canguro. Palante como el elefante. El cristiano está desconociendo y pasando por alto la escritura. Y déjeme decirle que eso lo quita de su posición y déjeme decirle que eso va a traer mucho juicio y el padre me ha estado hablando él está necesitando ahora que la iglesia se ponga su panoplia se ponga las vestiduras sacerdotales y no tenga miedo porque va a venir persecución antes del arrebatamiento y al que le dé miedo le toca comprar un yos un perro y qué tal que el perro también sea miedoso se han visto las caricaturas le toca alzar el perro y se consumen con el perro. No, amado. Es momento de tomar carácter, descubrir lo que Dios le ha dado, su posición y lo más preponderante, saber qué es lo bueno, lo correcto, lo santo. La metanoia, la santidad. Usted es, usted es santo cada dos. Usted tiene que apartarse. No es que tenga que hacer grandes sacrificios, no. Es que usted sabe lo que tiene que hacer. Hágalo. Usted sabe lo que no puede hacer como cristiano. ¿Por qué lo hace entonces? Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero hago, lo, hago hierro, cometo, peco porque me da la gana, porque quiero hacerlo, o porque sencillamente desconozco. No, amado, míreme. Nosotros tú y yo sabemos qué es lo correcto delante de Dios. Usted y yo sabemos qué es no ser santo. Mire, me ocurrió hace poco en un restaurante, preste atención. Usted no me va a creer esto, pero me pasó, pregúntele a mi esposa, a mi hijo Samuel. Comimos, pasamos delicioso, y no me cobraron el almuerzo. No, un momento, un momento. No he pagado. Ay, de verdad. Ay, yo pensé que ya había pagado. Dije, no, no he pagado. Ay, entonces el diablo, ah, es la unción, tú te lo mereces. Sí, diablo mentiroso, te reprendo. Luego me pasó, al otro día, estamos en otro lugar, estamos en otro lugar, compramos una, una agua, agua normal, tampoco me la cobran, no señor, es que no la he pagado, ay pensé que ya la había pagado, a no era el almuerzo, ahora ya me quería, un agua, yo sé como pastor que no me puedo robar ni un vaso de agua, ni una botellita de agua, son tres mil pesos en un lugar X cierto, en otro lugar vale cuatro mil o cinco mil a saber, no, ahí valía 3500 mil quinientos pesos, tres mil no me acuerdo. Entonces ¿por qué no me la cobra, no me la puedo robar, yo sé lo que yo debo hacer, sé lo que no puedo hacer. Yo sé mi lugar y yo le digo una cosa amada iglesia, yo le enseño esta palabra porque yo tengo que dar cuentas. Yo le enseño esta palabra porque Dios me dijo que se la enseñe. Yo no me puedo mover de mi lugar porque el mundo me ofrezca cosas. O por ejemplo, cuando viene una circunstancia X, usted no se imagina las luchas que tenemos los pastores. Yo no me puedo mover de mi lugar. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien no hace lo correcto y tú le dices, cuando alguien le va mal porque es que uno sufre por todo eso. Yo le pregunto a veces a la gente, a mis siervos que me, ¿por qué te fue mal? No apóstoles que es? Ah, mire, yo sé que me está viendo la persona que me dijo esto, y le pido perdón, pero voy a tomarlo como ejemplo. Estoy a la mesa con alguien, un hijo de la casa que amo con todo mi corazón y traje el diezmo. ¿Y sabe qué me dijo? No, es que mi esposa me dijo que la situación está difícil y que ahora no estamos en condiciones de diezmar. Yo le dije, guau, wow, hijo. ¿Y tú no le dijiste nada? Perdóname, pero tengo que decirlo. No por no tener contienda. Ahí es cuando debió haberse puesto en su lugar. Y decirle a esa persona, ¿usted puede respirar? ¿Qué tal si el Señor le quita la respiración una hora? Ah, se muere. No recuerda a esa persona que yo oré y el Señor le resucitó un hijo en la panza. No recuerda eso. No recuerda todas las oraciones que me ha hecho hacer. Oye, ¿cómo somos de ingratos? Estamos mal económicamente, no puedo. Ay, no estoy en condiciones de diezmar. ¿Qué tal que Dios no esté en condiciones de permitirle la movilidad física? ¿Qué tal que el Señor no esté entonces en condiciones de permitirle la libertad? ¿Qué tal entonces que el Señor no le permita la posibilidad de volver a mirar a sus hijos? De volver a trabajar, no estamos en condiciones de diezma. Ahí es cuando yo no me puedo mover de mi posición. Porque el diablo quiere que tú no lo hagas, que tú no hagas lo correcto. Porque el diablo está buscando que usted sea bueno, no íntegro. Yo no me puedo dejar mover de mi posición. ¿Por qué? Porque yo tengo que salvar mi alma a cuenta, le tengo que dar a Dios por ella. Yo no quiero irme para el infierno, el Padre me guarde. Por eso no me robo ni un almuerzo costosísimo, ni un agua de 3,500 pesos. Yo no puedo. El diablo pone, mírele la cadera a la señora, no puedo. Diablo entienda tengo una esposa ya la entendí yo soy pastor no me voy al infierno por darte gusto desgraciado yo no me puedo dejar mover de mi posición y el señor está molesto con la iglesia porque la iglesia está pecando porque le provoca porque le parece porque cree que Dios le va a perdonar pero sobre todo está desconociendo y pasando por alto la palabra que lo vimos en el seminario anterior. El Señor me grita, me dice estos días, es necesario que mi iglesia tome mi carácter, tome mi posición, tome la victoria que yo le di y use mi palabra con poder en el mundo. Porque es que a algunas personas les da pena predicar, ya no les gusta predicar, han cambiado su manera de ser, incluso hasta de orar. Ahora son cristianos, cómo lo digo yo Espíritu Santo, para que no suene grosero, está bien son muy permeables, son muy tranquilos, muy permeables, lo dije. No, dejan que el agua les llegue hasta aquí. Ah, Dios entiende, yo no puedo andarle tan duro a mi esposo, o a mi esposa, o a mi hijo, porque, ay, se va a molestar conmigo. No, no, no, es que Mateo 10 dice que el que no dejó esposa, esposo, amigos, hijos, propiedades, dinero no es digno de Él, ¿sabe? Eso se llama posición, carácter de Dios, yo tengo que entender cuál es mi posición en la iglesia, cuál es mi posición y no hablo de la iglesia el camino es Cristo, hablo de tú eres iglesia, tú eres iglesia, tú eres iglesia, todos somos iglesia, es mi posición en la iglesia con respecto a la posición de mi padre, porque si yo no entiendo cuál es mi carácter y posición cuando me llame a cuentas me quitará la posición que Él ya me ha dado. Si yo nos guarde. No podemos menospreciar la palabra. No podemos tener ignorancia en la palabra. ¿Será que Dios sí me va a bendecir? Míreme por favor. Dios te ama y te va a bendecir. Solo por el placer, míreme. De humillar al diablo. Solo porque a Él le parece... Que tú mereces mucho más de lo que tú crees, pero es que tú no puedes estar pidiendo. Págame, ¿por qué no hace una oración grande? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Él escucha oraciones. Mire, las oraciones grandes no es el gritar como lo estoy haciendo. Es, papi, gracias. Te amo. Ay, cómo me gusta estar a tu lado, papi. No. Ahí quedó el diablo aburrido. Y todo lo que anhela ese corazón, Dios se lo va a dar. Porque le voy a decir algo. No importa si no salgo de aquí hoy, no importa. Pero tengo que decírselo. ¿Sabe cuál es el yugo de Jesús? ¿Sabe cuál es el yugo de Jesús? Léalo conmigo, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál? No, esas son las, esos son los dones, las consecuencias. Aunque eso es real. El yugo de Jesús es tu salvación, mi salvación. Llevad mi yugo porque fue a la cruz por ti, por mí, por salvarnos. Ese es el yugo de él. Entonces póngase el yugo, míreme. Yo recuerdo la primera vez que los terroristas de la FARC me pusieron fusil en la cabeza. Y me dice ese infeliz que lo va a matar. Le dije: ¿Y usted cuántos más, desgraciado? Oye, usted sí es atrevido. Es más, le voy a decir algo: dispare. Y ese infeliz. ¿Y yo qué? ¿Qué le pasó? Todos conocen la historia. Porque yo tengo el yugo, ¿sabe cuál es el yugo? Isaías 54, 17 Ninguna arma forjada por el hombre prosperará contra ti Y yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio ¿Cuál es mi yugo? Mi yugo es ser salvo porque Él ya me hizo salvo Por su sufrimiento en la cruz Él ya resurrectó de la tumba Él no está en la tumba Mucha gente no lo puede ver, yo lo creo. Yo sé que sé que es verdad. ¿Quién me quita esa verdad? Entonces, ahí sí, cuando yo me pongo el yugo de Él. Míreme, el yugo de Jesús. Es que dio la vida por ti y por mí. ¿Qué más no dará por ti y por mí? Es que entiendan, el cielo él no va a estar feliz porque tú y yo tengamos necesidades. Pero cuando yo hoy y lo adoro. Dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, nada es todas las cosas, no nos van a faltar. ¿Cuál es tu posición? ¿Comprar ropa barata porque está barato? Es una posición de pobreza. Hay apóstol entonces me voy a comprar X o Y. Tranquilo, llegue a la posición de la prosperidad y la riqueza para que lo haga. Porque mal haría yo en decirle a usted Ahora vaya compre la marca X o Y o Z No, ni yo mismo lo estoy haciendo ahora ¿Por qué? Porque tenemos que ser malsos y humildes de corazón Porque la ropa esta, bueno, que esta es de más, Pero la otra lo mismo Me viste igual Pero si yo tengo unos 100 millones de dólares ¿Me voy a comprar allá en San Víctor y Show Center? ¡No! ¡Aló! ¿Voy a ir a San Víctor y Show Center? ¡No! Es más, se me está ocurriendo, dame unos 300 millones de dólares, Señor. ¿Será que es imposible para Dios? No, eso es mucho dinero, hijo, no. Llegué donde quería, gracias Espíritu Santo. Tú tienes en el banco de las oraciones suficiente depósito para pedir 300 millones de dólares. ¡Oh, ¡Qué golpe, Mike Tyson! pa, En toda la cara. Dice por ahí los gomelos, ¡En tu cara! Hay un banco, no sabía yo, que se llamaba banco ahora. Apocalipsis 8.5 y Apocalipsis 5.8. Sí, claro que sí hay un banco, yo no sabía. ¿Sabe por qué Dios me dijo? Es que son preciosísimas tus oraciones. Dígale al que está atrás suyo. Tus oraciones son preciosísimas. Ponte en la posición correcta. Ah, resulta yo llevo muchos años orando, llevo muchos años meditando, llevo muchos años creyendo. ¡Wow! Tengo un depósito allá arriba. Papi, un avión. ¡Ay! Uy, ¿cómo que el diablo? Usted se imagina si así hablan de uno... ¿Cómo sería con un avión? Uy. Y ¿por qué no tener un avión si es tan rico volar? Es más, los invito a montar en parapente y en paracaídas. Casi se me sale el corazón, pero lo hice. Estaba más cerca de las estrellas. Y mi esposa profetizaba: "Yo cállate la boca, mujer. Y eso se va a mover mucho, eso se va a caer". Y yo, ¿quiere ir a una revelación? se lo enseñé hace poco, se lo enseñé hace poco, se acuerdan, en Mateo capítulo 14, cuando un precioso siervo del eterno, aleluya, estaba pasando, por una situación muy tremenda, en el conocimiento de la palabra, y nuestro Padre eterno, lo llevó a que conociera lo que es el yugo de Jesús y a aprender que nosotros podemos compartir esa plataforma, esa posición y ese lugar. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Bueno aquí capítulo 14 verso 22 que se lo enseñé hace poco también y me gusta mucho esto, escuche esto, versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viendo, viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡un fantasma! ¡Ay! Señor me río la situación, no me estoy burlando de mis apóstoles ni nada, pero ahí les faltaba oración, dice mi esposa, ¡un fantasma! y dieron voces de miedo... Él dice no tengas miedo, sino confiad. ¿hay alguien aquí? Escuche esto, pero hay que mirar la situación en la que ellos se encontraban. Que es la misma situación donde tú y yo nos encontramos ahora en el mar, en las olas, en la turbulencia de este mundo. Entonces Él les dijo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimos, yo soy, no temáis. Mire, cuando tú te acercas a la presencia de Él, anímese, no tenga temor. Ahora, escuche esto, aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Míreme, Lucas 1.37, ¿hay algo imposible para nuestro Padre Eterno? Desde tu posición, quizás sí, pero en la posición frente a Él, no con el yugo de él no, es que mírelo por favor paro aquí y vuelvo y le explico, le suplico recíbalo. dice tomad mi yugo no el tuyo, aló, es que le está diciendo tomen mi yugo, no tomen el suyo ni tomen el mío que es bien grande, usted no se imagina las luchas que tengo, pero tengo el yugo de nuestro Señor, el yugo de nuestro Señor y Salvador es la resurrectación, es la victoria en la cruz es la eternidad, es la gloria es el poder de la victoria entonces acerquémonos a Él si eres tú manda que camine o sea quiero disfrutar de lo que tú estás haciendo Señor Él quería entrar en ese movimiento de poder de autoridad, de gloria donde los mismos elementos de la tierra se le someten y se le sujetan y qué pasó pues caminó sí o no. Pero mire esto, aprenda. Esto es realmente maravilloso. Me conmueve esta palabra. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Míreme. Yo le aseguro que usted no sabe por qué él dijo eso. Ya sabemos que tuvo miedo. ¿Cierto? Eso no me diga eso. ¿Por qué él le gritó a nuestro Señor y Salvador? Sálvame. Si es que este varón era un pescador de 40 años mínimo. Yo recuerdo aquí en Colombia, oh, hay un hombre, no no no creo que haya muerto, se llama Capaz, ¿Se acuerdan? Se atravesó el río Amazonas una infinidad de veces. Y aún con mucha edad, yo, yo recuerdo la última vez hace como 4 o 5 años, le hicieron una entrevista y se lanzó otra vez al río Amazonas. Y, y salió allá normalito, ¡hey, aquí estoy! Así era Pedro, un nadador profesional, era un pescador de profesión. ¿Cómo le va a tener miedo a unas olas? Yo recuerdo que mi papá, que era un excelente nadador, me dijo, hijo, cuando alguna vez estés en el mar y sientas que, que la corriente te llama, sumérgete y sal al otro lado. O sea, húndete y nada por debajo para que salgas al otro lado. Lo hice en alguna oportunidad que tuve esa situación. Sí, funciona. ¿Cómo Pedro que es un nadador, un pescador profesional Le va a tener miedo a un mar que llevaba 40 años lidiándolo? Ahora sí me sigue Él no le estaba diciendo Señor sálvame del mar Sálvame, no, sálvame porque perezco Me voy a ir para el infierno Se lo estaba tragando el infierno Porque había quitado, se bajó de la plataforma de la gloria Donde estaba Jesús ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿O soy solo yo lo emocionado que estoy? Está caminando con Jesús, está en la misma unción de Jesús, Yeshua Hamachia, está en el mismo poder, se le sujetan pero el diablo lo quiere mover Y apenas se baja, se, se tropieza esa plataforma, ve que se le abre el infierno y se lo va a tragar, no sálvame porque el único que me puede salvar del mar y de las olas O sea de la aflicción eres tú Señor y el Señor le dio la mano, hay alguien acá Mira él sabía cómo salir del mar y el cristiano tiene una situación ¡Ah! Ni siquiera pide oración a veces y va y le pide un consejo por allá al más torcido del barrio Al pecador, al adúltero, al borracho, al, a saber en lugar de llamar al apóstol Pastor estoy pasando por esto, por esto y, por... y yo lo empodero amado ¿Cómo le va a pedir consejo al que está más llevado, al que está más mal, al que? Gracias, profeta. Ahora, muchas personas pasan por situaciones disímiles. No, apóstoles, que estaba enfermo, estaba enferma, me pasó esto, lo que sea. ¿Y por qué no me llamas? Me da pena que están muy ocupados. Mi empleo, mi trabajo, mi empleo es estar pendiente de su llamada, pastor y por qué no me visita, ay porque estoy tan lejos de ti bebé, como un, un whatsapp, no hay una sola persona aquí en la iglesia, que me haya timbrado, y yo no le haya devuelto la llamada, o que me haya escrito un whatsapp, y no le haya respondido, entonces esos son excusas, ay porque usted no me llamó primero, llámame tú, no llámame tú, llámame tú, no no no amado, seamos serios en esto, esto estamos hablando es de carácter, el carácter de casi nadie, de Jesús de Nazaret, Yeshua Hamashiach. Aquí estamos hablando de la semblanza de él, de la posición de él. Mire, por favor, una cosa es tu posición y otra la posición. Una cosa es tu parecer y otra el parecer de él. Una cosa es el yugo tuyo y otra el yugo de él. Y yo tengo que entender eso como iglesia. Que tengo que acercarme como hijo. No importa lo que esté pasando. Nadie puede estar más sucio que un cerdito, segunda de Pedro 2:20 en adelante. No. Pero Él nos limpia porque nos ama. El asunto no es hacerlo del cerdito, volver al vómito y al cieno. No, no, no. El asunto es acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. El asunto es adorarle a Él para que Él nos bendiga a nosotros. El asunto es llevar su yugo para tener toda la gloria de Él El asunto es descansar en Él para que nosotros con Él venzamos al mundo Es más, no lo estoy diciendo a que sea perezoso ni por el estilo Pero amado, si está pasando por una situación, todo pasa Y si tú te arrodillas a orar, a darle la gloria y la honra O a pedir su auxilio como tú quieras, Él lo va a hacer si estás como Pedro, auxilio Señor, sorroco, olisio. Él, él le da la mano, aleluya. No es la forma correcta, Fernando, pero tenga papito que aquí está lo suyo. Amén. No importa, el asunto es que se acerque a Él, que le clame a Él. Que no deje pasar toda esta palabra que usted ha escuchado. Yo le pido perdón por la pasión de hoy. Viste pues es que estoy apasionado, estoy empoderado. He procurado bajar el tono, hablar pausado pero si así, aún así se me duermen, aleluya, pero cuando estoy apasionado, estoy apasionada, es que es real amada iglesia, yo no tengo palabras para darle gracias a mi Padre Celestial, el honor y el privilegio de compartir con ustedes esto, pero no hay nada más maravilloso que acercarse a Él y sentir esto que yo estoy sintiendo y que tú estás sintiendo, no pierdas la oportunidad de arrodillarte, de darle gracias. Mire, es más fácil dar gracias que pedir, se lo he dicho hace mucho tiempo. Es más fácil mandarle besitos y enamorarte de él, porque eso es lo que surge cuando uno le manda un besito a alguien. Yo le mando besitos a mi esposa y le digo, cita. Mm. A mi padre le digo lo mismo, papito hermoso, te amo. Inmediatamente haciendo, haciendo me tomo de su mano, le cuento todo, Señor me está doliendo, Señor me pasó esto, Señor mira esto, Señor me dijeron esto, yo le cuento todo a él, él me dice ponte mi yugo, descansa en mí, disfruta, todo pasa, porque terminé, esto se trata de esperar el momento, y le voy a decir algo que no le había dicho antes, cuando se cumple la promesa del Padre en tu vida, cuando tú te mueres. Porque cuando tú y yo nos muramos o cuando tú y yo seamos arrebatados, en ese instante, en ese abrir y cerrar de ojos, dice la palabra cerrar, abrir y cerrar de ojos y se refiere a los nuestros frente a los de Él. Ahí descubriremos que toda esta bendita y santa palabra es verdad. Y ahí te darás cuenta que nada de lo que tú hiciste por él fue en vano. Y aparte del disfrute y de la gloria aquí, vas a comenzar a disfrutar la gloria allá. El asunto no es querernos ir para el cielo, el asunto es que tenemos que vivir el cielo desde aquí y ahora. Entonces esperemos esa promesa. Incline su rostro por favor. Padre te damos gracias porque tú eres bueno, gracias Abacados porque tú eres maravilloso. Yo te pido perdón si alguna vez he dejado pasar tu palabra, la he desconocido Señor, no la ha usado. Te pido perdón, pídale perdón por eso. El Padre eterno, dígale Padre eterno, enséñame a disfrutar de tu palabra, enséñame a ponerme en la posición correcta a ponerme de rodillas cuando tenga que ponerme de rodillas, a reconocerte en cada momento de mi vida, Señor gracias porque hoy he podido comprender que nada me puede quitar la bendición de tu yugo, de tu salvación, Padre gracias porque mi economía, mi salud, mi prosperidad, mi salvación están terminadas y en tus manos, para que yo las tome cuando quiera. Te doy muchas gracias, Padre eterno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Yeshua Hamachiach. Por la unción de nuestro Señor, tu Rúa Jacobes, tu Espíritu Santo. Amén. Padre, oro por Blanquita García en Miami, Señor. Te pido, Señor, que tu salud esté por todas partes en ella. Te pido, bendice su economía, Padre bendice sus empresas, bendice su home bendice el dinero que viene a sus manos Señor, Padre esta petición de estos familiares Señor este paso Señor en el paso llévalos a ese otro paso tú sabes Señor, llévalos a donde tú los quieres llevar, llévalos allí Padre a que estén con tu sierva en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua Hamachia gracias Padre por la salud de Pascual Señor del Doctor Pascual gracias por oír nuestras oraciones Padre bendito, gracias, sánalo completamente, Padre, y sobre todas las cosas que Él se convierta a ti. Doy gracias por la vida de la doctora Yolandita Cortés, Padre amado. Bendícela, llénala de esta paz. Doy gracias por la vida de María Vita Guerrero, Padre, reprendemos todo lo que no es tuyo en su salud. Padre, todo espíritu de vértigo, todo espíritu, Padre, que quiere impedir que ella tenga su paz, su salud, lo echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua Hamachia, bendice señora María Vita Guerrero con salud de la cabeza a los pies, bendice su sistema nervioso central, su cerebro, sus articulaciones, sus músculos, sus huesos, dale salud por todas partes, asimismo oro por María Jesús Pachón Padre, bendícela de la cabeza a los pies papito lindo, Padre mira a tu sierva con 88 años que le gusta venir a la iglesia, dale más salud para que venga a la iglesia. Asimismo a María Vita Guerrero Señor. Mira el corazón de tus hijas y bendícelas por montones Padre amado. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua Hamachia. Padre te ruego y te suplico por la vida del Capitán León Señor. De su esposa Sonia Padre, de sus hijas de Andrea Padre amado. Te ruego por la vida de José Salazar Rajera, Padre amado. Te ruego, Padre, bendice su salud, estos negocios, Padre amado, que están delante de tu presencia, los pongo delante tuyo, que lleguen a feliz término, Padre, para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, también por el apóstol Martina Oseche allí en Rhode Island, Señor, en Nueva York, en los Estados Unidos. Te pido por su hija Liana, Señor, por sus negocios, su empresa, Señor, por su esposo, el pastor Edgar Venega, Señor. Bendíceles de manera rica y sobrenatural. Te pido también por Teresa, Señor, por su esposo allá en México, por sus hijos, Señor. Bendice a Teresa, Señor, llénala de gracia y favor. Padre, te doy gracias por la vida de Claudia Prieto, Señor. Te doy gracias por la vida de María Espinosa, Señor. Gracias por la vida de la profeta Esther y ese milagro que estás haciendo. Gracias por la vida de Giancarlo Nieto, Señor, de Jean Paul. Gracias por la vida de Blanquita Garnica, Señor. Gracias por la vida de Pachito Huertas, tú sabes que todos los días están en nuestras oraciones con Deime Rocha Masa Señor. Padre yo te pido la bendición de la libertad para Pachito Huertas y gracias porque estás moviendo la ley para que ellos salgan libres Señor. Gracias Padre amado, gracias Señor por Deime Rocha Masa Señor, gracias por la vida de Israel Rincón Señor, gracias por la vida del apóstol David Señor, por Angélica su esposa, por Mía Gracias por ese ministerio Señor, bendícelos Padre, te doy gracias por la vida del Pastor Plinio Orjuela Señor, todos los días oramos por él, te damos gracias Señor, gracias por la vida de William Arboleda Señor de Rubi, bendícelos de manera rica y sobrenatural Padre, bendice Señor al doctor William Arboleda, tú lo amas Señor, él es especial Señor, gracias por su rectitud, por su fidelidad, por su entrega, pero sobre todo gracias por su integridad Señor, bendice Padre su nevera, su alacena, bendice Padre su familia, bendice Padre su economía, gracias Señor por el lugar donde tú has destinado colocarlo para la gloria de tu nombre, te doy muchas gracias papito lindo porque tú eres bueno, maravilloso, te pido por Jairo Alfonso, por ahora Liliana Señor, por Lilia Díaz Señor, Padre bendícela en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua Hamachiach, Padre gracias por todos tus hijos que están aquí en la iglesia, gracias por lo que vas a hacer con ellos Señor, gracias porque eres maravilloso Señor, gracias por la vida también Señor del apóstol César Wilbur García y en Nueva York, el apóstol Duán Valencia Señor, gracias porque tú eres maravilloso Señor, bendice a tus hijos Padre llénalos de gracia y favor para la gloria de tu nombre, amén, amén y amén. Amada familia, yo sé que tú ya estás recibiendo allí en las redes sociales, en la radio, en la televisión, en las redes, así que comunícate con nosotros y todos los días estamos a las seis de la mañana clamando por ti y les demostramos nuestro amor. Y también queremos después de las siete que oremos por el país, oremos por el presidente de la república, pidamos justicia, ya es bueno que los enemigos de Dios sean cortados si no se arrepienten, pidamos por la política, mire, esta economía, este país en cinco meses ha ido al traste, oremos por justicia, Dios lo va a hacer, aleluya, no tenga temor de orar de esta forma, la palabra lo dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, sobre todo si son malos, aleluya, así que que no se puedan robar un solo centavo de del erario público de este país, oremos, pidamos ángeles gigantes de guerra que se establezcan allí, pidamos porque se venga el reino y la voluntad de nuestro Padre Eterno sobre el Presidente de la República, sobre la Cámara de Representantes, el Senado de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá, los consejos, las alcaldías, las gobernaciones, oremos por este país. Lo estamos haciendo después de las 7 de la mañana. Así que no tengas temor y conéctate con nosotros. Mañana sábado estamos en Chabat, 3 de la tarde, una palabra maravillosa, y el domingo tenemos dos servicios. Si notan cómo está pasando de rápido el tiempo, vamos a tomar el carácter del Señor para salvar nuestra alma, conservar nuestra posición, porque ya casi nos vamos de este planeta. Así que nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Chavá, chalón. Que la gracia de nuestro Padre Eterno les bendiga y sorprenda sobrenaturalmente. Bendiciones.